momento para presentarnos el golbol. Primero, bienvenido Facu Kaila, como está nuestro compañero que siempre nos acerca a todos los deportes y el aplauso para Fernando Abayay, que es jugador de golbol y además el profe Facundo Rodríguez, profesor inicial. Bienvenido chicos, ¿cómo días, Gracias, están? buen día, bien, Bueno, un bien, gusto bien. tenerlos por acá Nos comentaban en el corte que el golbol es el único deporte específico Que se ha pensado pura y exclusivamente para personas con discapacidad visual, visual. ¿Es así? Exactamente Y eso comenzó en la segunda guerra mundial uh -huh. A personas que quedaron con, con problemas visuales Ajá ¿Ah? Y de allí nació el golbol, los Mira. fueron presentados en los Juegos de Montreal de 1976 y a partir de ahí ingresó al cronograma paralímpico. Mirá que nuevo, eso es bueno, yo no es la primera vez bien. que lo escucho. Sí, yo también. Así que está la buenísimo que le puedan acercar este deporte rosa, a, a rosa, todos rosa. los mendocinos, que capaz que muchos... ¿Es la, primera vez que es la primera vez que se enteraban no, de esto también. No tiene conocimiento, claro, y el, uh -huh. el deporte aquí en la provincia y el grupo de ellos, los halcones, les Ajá. ha ido muy bien a nivel nacional, tanto masculino como femenino. Ay, qué bueno! Exacto, sí, nosotros sí. hemos conseguido varios, varios éxitos, uh -huh. eh, tanto en juveniles como femenino. la rama femenina la, eh, la verdad que nos ha dado muchísimo... Muchísimos logros y en cuanto masculino hemos sacado 16 etapas consecutivas del regional bueno, centro, así que Perfecto. venimos bien. ¿En ¿Qué consiste el golf? ¿Cómo se juega? ¿Hay posiciones dentro de la cancha? En realidad es un, es? es un deporte que se juega 3 versus 3, Ajá. se juega con la mano Bien. Eh, se tira muy parecido al bowling Ajá. Tenés, Bien. Eh, esa forma, o podés girar y tirar entre las piernas Perfecto. Y, bueno, y, la, y la idea es jugar con un pivot y dos aleros, donde normalmente estamos acostados eh, y la idea, bueno, es obviamente de, el, el arco que tiene de, de ancho tiene 9 metros de ancho Ajá. y digamos, con con los que estamos acostados, ahí cubrimos la totalidad del, claro. del arco. Y la idea es tratar de recibir con el cuerpo claro. los pelotazos, digamos, para que no te hagan goles. Claro. Qué Tenés importante, diferente... Fernando, en, sí. en este sentido, eh, perdón que justo te interrumpí, sí, no, está bien. Eh, el hecho de que para personas que por ahí sufren algún accidente y pierden la visión o con una enfermedad y son deportistas, seguir practicando un deporte y no sentirse excluidos. También de sentirse activos. O para Entonces, la persona que, que, que nació. Claro, sí, la, la física, persona también. que viene nació. Y tener con la oportunidad de visual. insertarse, porque el deporte no solo es actividad física, es lo social, es los amigos, lo eh, es, es estar en movimiento, ¿no? Está buenísimo. Y hay muchos casos así, bueno, Fernando incluso eh, uno jugaba al fútbol antes de, de perder la visión, uh -huh. en forma natural, y después terminó jugando con nosotros. Claro. Yo recibí un llamado de, de justamente de su esposa para que para que viniera a jugar al equipo, le dije, obviamente que sí. Bienvenida. ya tiene, aparte, claro. ya tiene experiencia en el deporte. Y uh -huh. sí. e insertarse en el deporte es mucho más fácil. Yo sí, lo había hecho deporte, jugaba al uh -huh. rugby también. Bueno, uh -huh. la cuestión, la, la verdad que en esto me, me ayudó mucho el voleibol uh -huh. porque yo, como te comentaba recién, hace poco, digamos, hace cinco años que me quedé sin vista. Uh -huh. Y bueno, el voleibol te ayuda también mucho a la orientación uh -huh. este, uh -huh. y a la ubicación. Así que eh, es fantástico desde ese punto de vista. Sin y, dudas. Y obviamente te se hace muy bien para la cabeza, claro. después de haber tenido o un accidente o en el uh -huh. caso mío que fue paulotino, pero me terminé quedando uh -huh. Sin dudas, claro, porque fortaleces muchísimo, bueno, los otros sentidos, ustedes tienen un sentido de, de la ubicación que va por el tacto, por los sonidos, no una percepción que quizás las personas que, que ven no la tienen, no. Sí, ustedes sí. agudizan. Todo lo que son los otros sentidos y, y es ir dándose cuenta cuando los otros van a lanzar, cuando hay que defender, cómo, cómo es un poquito y la dinámica. Sí, la mayoría, la mayoría de los deportes pasa por por la visión. Uh -huh. O fíjate que el, todo los deporte pasa en, por la visión. El fútbol, todo lo Pero este es exclusivo el, el oído. El uh -huh. oído, la orientación, la percepción, el, el tacto. bueno necesitas uh -huh. saber, hay unas líneas de orientación donde ah, estás ubicado en, en la cancha. Claro. Fatungo. juega nada más que el, que el equipo. Hay uh -huh. dos jugadores de ustedes que están en la selección nacional, Nahuel Barroso y Oscar Méndez. Esos son de la, de, ajá, del masculino y del Bien. femenino tenemos a Romina Cardoso. Bueno, ¿Qué proyección en... este, tiene el deporte? Porque acá capaz no es conocido, pero afuera sí. Ay, acá es poco conocido porque, digamos, somos futboleros... A morir en Argentina. Uh -huh. Pero este es el deporte más practicado por la población a nivel mundial de ciego. Claro. ¿sí? el personas es importante. con más baja visión. Es el más practicado uh -huh. más que el fútbol. Y Pero es caro bueno, el deporte porque vemos que tienen cierta protección por ahí. Eso, eso y esos es, insumos Es buenísimo lo que está diciendo. En ese sentido es caro. Uh -huh. Como decir, ah, voy a hacer un deporte de contacto es lo mismo, pues bueno, necesitar las protecciones claro. las mujeres Y sí, fundamentalmente coderas, ah. una rodillera, claro, los protectores, para tirarse con todo. protectores inguinales en el caso uh -huh. de las mujeres los protectores uh -huh. mamarios uh -huh. y bueno hoy tiene un costo bastante significativo uh -huh. y, y el desgaste al estar en el suelo permanente uh -huh. bueno, uh -huh. es, es bastante rápido. Y, y otro equipo función. además de los halcones ahí en Mendoza. Y ¿eh? ahora Junín estaba empezando un proyecto para para, pero no sé qué ha pasado uh -huh. con ellas para hacer también gol. Para de hacerlo más chicos. competitivo, ¿no? Claro. Para que tengan Ajá. equipos contra el... Claro. Pero de a de de nivel de... regional sí hay, a nivel regional ah, tenemos. Ah, bueno, bárbaro. armar bueno. una liga acá. Nosotros estamos en, en Mendoza como único equipo representando a Mendoza. Uh -huh. Así que esperemos que la gente de, de Junín se, se ponga tono rápido. Uh -huh. <risa> ¿Cuántos son los que juegan y, y se pueden jugar de más personas, menos...? No, se juega de 3 versus 3, lo que pasa lo en el banco del suplente tiene que ir tres, claro. tres y tres del, del cuerpo técnico. ¿Y en los cambios pueden entrar nueve. y volver ¿Y como en el baño? los cambios son no? hasta, cuatro, hasta cuatro cambios puedes tener Ajá. en uh -huh. total. Perfecto. El, gustaría, si vos sí. haces cambios de tiempo, no cuenta como cambios. Ah, ok. Bien, yo quisiera preguntarle a, a Fernando, ¿qué, ¿qué te trajo este deporte? a tu vida después de que te quedaste sin visión este cómo lo, te acercaste a este deporte y qué cosas bonitas te ha dejado no, hasta el la momento? verdad que en la experiencia personal fundamentalmente yo como siempre hablo y digo los hijos a mí me ayudaron mucho uh -huh. por, por, por mi situación en ese momento y me ayudaron mucho para mi vida diaria uh -huh. eh, imagínate que yo, yo hoy tengo 55 a los 50 más o menos me quedé sin vista uh -huh. la, es toda una vida y la visión, como decía Facundo recién, es todo para uno. Uh -huh. eh, la dependencia que empezás a tener de, sí. de todo uh -huh. eh, es terrible y en esto me ayudó mucho. Eh, me negaba yo, por ejemplo, al principio esto del bastón. Claro. El bastón para nosotros sí. es fundamental, son nuestros ojos. Eh, así que la verdad que la actividad del golf ball a mí me ayudó muchísimo desde uh -huh. la cabeza, desde la orientación este, y el compartir con... Chicos, la verdad, me hemos viajado por todo el país. Mo, se forma un lindo Chile, grupo de amigos, ¿o no? Se forma un lindo grupo y aparte a mí me ayudó muchísimo. Por es la comunidad del deporte que en este caso también sirve de contención. Uh -huh. Tal por cual. Es importante. Eh... ¿Sabés qué nos preguntaba la producción que me parece interesante? Porque bueno, hace poco lo tuvimos a Fede Acardi, que es integrante bueno, de la selección justamente de fútbol sí, para sí. no videntes Y nos uh -huh. contaba que la pelota que usan ellos para jugar tiene un cascabel adentro. En este caso es igual... Sí, en el ¿Sí? caso de la pelota de fútbol tiene unas cápsulas que tienen unas bolitas. Emiten sonido. Que emiten sonido. En el caso Perfecto. del golbol tienen dos cascabeles en el interior. La ver. pelota es similar digamos a una de básquet. Perfecto. ¿Dónde entrenan? El azul. Pueden acercarse diferentes chicos y chicas, sí, quiero sí, que sí. hagamos la invitación porque seguramente No, no siempre está abierto para cualquiera en la Municipalidad de Boy Cruz, ahí en Perfecto. el Nipe Libertad tenemos la cancha. Bien. De, Horarios: de, de ¿El, el horario los martes y jueves de 16:30 a 19:30. Se pueden acercar una, ahí directamente y charlan una, con vos. Y también los sábados de 10 a 14: recibir desde cualquier edad? O, o con cualquiera de los profes. Está Yanina sí, Cuello en la parte física y, y Aldo Sani también en la parte deportiva conmigo, sí, la parte perfecto. técnica. Bárbaro. la edad es indistinta, la verdad uh -huh. que no, no, no hay problema con el tema de la edad. Eh, así que, bueno, yo les dejé también el teléfono donde se pueden comunicar Perfecto. Y, ahí lo y la idea es fundamentalmente que, que el golf ball se conozca mucho más en Mendoza Y también recepcionar a muchos chicos que tienen que estar en nuestra condición Y que por ahí no se arriman por supuesto. Y que se arrimen obviamente para, para hacer el deporte Claro, fomentar la, la inclusión en el también. deporte no Que haya un es espacio para bien. todos, para todas Para divertirse, para hacer amigos, para hacer ejercicio y todas las cosas tan pero tan bonitas que tiene el deporte que siempre las remarcamos acá. Chicos, gracias por visitarnos. Por este favor. Bueno, los no, queremos para, ir a ver, gracias, digo cuando chicos. tengan algún encuentro, cuando tengan algún partido, sería muy interesante poder estar ¿Sí? allí acompañándolos Esencial. y haciéndoles hinchada a los halcones. Exactamente. Sí, bueno, bueno. Muchas, bueno. Gracias. muchas gracias. <risas>